Purchase your track today. Cantándole A la dueña de mi corazón Para ti mi princesa Y es El conquistador El Frost Sampler cuando te conocí, no esperaba que esto pasara. Contigo todo es mejor, mi dulce amada. Los días sin ti son mis tormentas. no superada. Porque si tú te me vas, de mí no queda nada. Esta linda sonrisa me cautiva y sin medida. Es que tu hermosa voz me noticia sin caída. Cuando contigo estoy, me olvido de mi dolor. El tiempo se me detiene y pierdo toda noción. El poder de admirar, el poder contigo hablar, el poder te abrazar y cerca de ti estar. Mis razones y mis cosas te podría yo cantar, pero aquí te estoy cantando todo, todo y sin callar. Y quiero decirle a usted que tengo una ilusión, tengo toda la intención de amarte, valorarte con todo mi corazón. Sin ninguna distracción te doy todo lo que soy. Sample. Y no sé si te merezco, pero mi amor te ofrezco Mis días son muy oscuros cuando no estoy contigo No tenía una razón, era todo depresión Pero ya todo cambió porque con mi reina estoy Es más bello que una flor, no hay duda, es mi sentencia Cuando yo a ti te vi, dije que linda donde ella Llevo días practicando, muchas noches de velas. Ya muy bien lo he pensado, la letra te he dedicado Tú eres mi amor por siempre bombón mi corazón todo te lo doy quiero gritar con mucha emoción que eres la mejor todo en perfección te amo te quiero será para siempre quiero regalarte yo muchos detalles una vida preciosa dulce y esplendorosa quiero darte mil cosas porque eres tú mi dios en el día eres mi sol, por las noches eres mi luna Busco excusas para verte y poderte contemplar Mi vida sin conocerte, no sé a dónde iba a parar No hay medida para decirte cuánto te puedo amar Pero te puedo retar para que veas hacia el mar, cuando mires a lo lejos tu vista no alcanzará Es muy grande lo que ves, bastante te fallará Mi corazón latirá y no te podré olvidar El poder a ti quererte para mí es un privilegio Es un universo paralelo en el que todavía te espero Es la causa de mi impulso en decirte que te quiero Las palabras para expresarme nunca serán suficientes No tengo cómo explicarte todo lo que estoy sintiendo Puedo recorrer el mundo gritando cuanto sea. Y lo pienso por minutos cuál sería un buen regalo en menos de tres minutos todo esto aquí te canto para ti tú la dueña de mi vida bien tu conquistador sabes que te amo.